Tener una puta en casa, es un problema mayúsculo. No solo era problema de Potifa, sino de todo aquel que habitaba en esa casa. La mujer de Potifa andaba loca por ejercer su oficio. Entonces se encontró a José el hijo de Jacob, quien tenía una alianza con Dios. José era un buen hombre. Tenía su prosperidad basada en tener a Dios. José sabía hacer todas sus actividades solo. La mujer puso el ojo en José. Lo quería desplumar lo buscó seducir, pero José se negó a cometer el pecado, porque amaba a Dios, no debía romper la alianza, con Dios, y porque no quería meterse en problemas, la mujer herida, acusó a José falsamente, porque no quiso caer en la trampa, por eso, de esas damas putonas, hay que conservar distancia, ignorarlas, uno no necesita estar incluido, en esos paquetes, y algo más, desperdiciar dinero, es pecado. Así la orden es. Se debe ahorrar para uno mismo. Para protegerse de. Las adversidades. De la vida. Las adversidades son inevitables. A las putas. Se pueden evitar. Y deben ser evitadas. Recordemos la frase de un sujeto llamado Plutarco. Los cazadores atrapan las liebres con los perros. Muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación. Ahora, bien sinceramente y con todo el amor del mundo, te digo, ese Daniel Alves, es un futbolista que está cerca de retirarse, durante toda su carrera ha tenido sus logros, pero es un infeliz, un tipo amargo, hablador de mierda, se cree lo mejor del mundo, y se la pasa humillando a las personas, pero es doble cara, porque mientras está frente a alguien actúa de manera hipócrita, él felicita, elogia. Intenta hacer sentir bien a la gente, es adulador, se hace pasar por la mansa oveja, pero a la hora de la verdad es una mierda de persona. Ese tipo de gente hay que quererla bien lejos de uno, tenerla bien lejos, ni verle, ignorarle, ese carajo ni existe. Hay que matarlo con esa ley. No se toca, no se mira, solo se ignora al extremo. Entre las mierdas que popularmente dice para elevarle la autoestima a los otros es. 1. Te felicito, eres muy habilidoso, inteligente, y haces un trabajo genial. 2. Mereces un agradecimiento por esa labor tan excelente que has realizado. 3. Admiro esa manera tan respetuosa y elegante de expresarte. 4. Te ves increíble, me encanta tu buen humor, es maravilloso estar a tu lado. 5. Eres el mejor cobrador de faltas, un sujeto maravilloso, súper diligente y muy colaborador. Entonces él, utiliza gestos como palmadas en la espalda, abrazos, sonrisas, besos de lejos, pulgares arriba, guiños, y esas pendejadas. Seguramente se expresa, así. Oh estimado mexicano, con todo respeto y acatamiento, quiero sugerirte que sigas siendo como eres, pues eres bastante bueno en las cosas que haces. Curiosamente de esa manera, el otro personaje se siente grande, y desarmado de cualquier frase hiriente. Pero Dani Alves, dice por detrás, todos son una basura.